Sí, una semana de paro eh, que se da en el marco de la última oferta salarial y acuerdo suscrito por el gobierno con las federaciones alcohólicas, eh, que es un 30% en tres cuotas junio, cobrándose un 16 en marzo, un 7 en mayo, un 7 en junio, y es algo que los docentes eh, no aceptan, ...primero porque les gustaría que la primer cuota sea más elevada... ...y después que exista una cláusula gatillo de garantía... ...y no una cláusula de revisión. En los colegios preuniversitarios tenemos elevado que ha venido alto... ...pero bueno, eh, las clases empiezan el día eh, miércoles. Mm, claro. Por lo tanto, han parado eh, los preceptores ahora... ...una gran cantidad, por lo menos tenemos chequeado en la industrial... La de comercio es en la tarde y en el central la estaban viendo los chicos. Y después, en las facultades, hay carreras que han parado eh, masivamente y otras que han parado poco. Entonces, está dividido el paro en salta, muy alto en sociales, en filosofía en la mañana está dividido, en la tarde sabemos que viene casi total y eh, en las siete, bueno, y ciencias de la, de la salud, da clases en la tarde, tendríamos que chequear ahí. Pero es un paro eh, con muy alto acatamiento en muchas carreras. Nosotros ahora estamos peleando junto con asociaciones de base que están en otras federaciones, que no es con autórica, por la reapertura de paritarias, porque esta paritaria del día lunes es una paritaria que duró 20 minutos, y donde las federaciones agradecieron la propuesta del, go del gobierno y dijeron que entre la semana pasaban a firmar. Claro. Nosotros consultamos a la base, la base rechazaron, e incluso muchos sindicatos de esas federaciones consultaron a la base y también rechazó la gente. Entonces ahora estamos en una pelea por una reapertura de la paritaria, y como te digo, tiene que ser cuota más elevada de inicio, eh, principalmente una, y que exista cláusula gatillo, que es la única herramienta que hay para los trabajadores en este momento en el marco de una inflación descontrolada.